Escribir más, ya no puedo pensar nada más, ya no puedo, ya no puedo, ah, ah, ah, ah, ah, ah yo no puedo decirte, no por porque no, porque hice de amor, yo no he ya no puedo, no, no, no puedo, sabes desconfiar por verte, ¿Sí, no? quiero decirte que nunca te he dicho. Oh, quiero irme, quiero irme. Ya no tengo razón para escribirte. Ya no puedo verte, ya no puedo sentirte. Ya no quiero expresarme ya no puedo expresarme. Solamente eh, quiero saber. No puedo saberlo, no En la 26 Ya lo no puedo no sé Cómo lo dice, no sé Pero pues estamos bien, pero estamos más altos. pues puedo confundir, pero ya no puedo más te quiero grabar Quiero irme, quiero irme. Ya no tengo razón para escribirte Ya no puedo verte, ya no puedo sin decirte lo que siento por ti Lo que puedo Solamente quiero ver tu otra Si solamente a vos te quiero oh. No te miento, te lo digo siempre Ya no puedo démelo Solamente quiero verte oh. Oh. yo no puedo expresarme si no estás si te has sido ya no puedo más, expresarme porque no tengo corazón, sentimiento Ya no puedo saber lo que realmente pasa Solamente me río y me escondo de la verdad, yo no lo soporto 20, 20 no también ya ya si ya no lo siento nada ¡Suscríbete